Queridos compañeros, les he convocado esta mañana para hacer una reunión muy especial de manera que podemos, podamos hacer un informe para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social correspondiente al año 2021, para hacer la rendición de cuentas correspondiente a este periodo. Eh, quisiera yo eh, empezar indicando que el periodo 2021 fue bastante inestable para nosotros debido a la pandemia. Muchos de los compañeros que se encuentran en este momento aquí eh, tuvieron que hacer teletrabajo y pocas personas asistimos personalmente presencialmente acá a la empresa. Entonces yo quisiera que cada uno de ustedes, los que estuvieron en teletrabajo la mayor cantidad de tiempo, nos comenten cómo se sintieron, cómo les fue en el trabajo, en los cambios de programación que tuvimos que hacer hasta volver a coger una pauta que sea lógica y razonable y que sea agradable para el público. Eh, quisiera que Diego rijalba que es el que estaba a cargo de la programación, sea el primero que nos indique y es el, la, el que más tiempo estuvo haciendo teletrabajo. Dieguito, tienes la palabra. Eh, la verdad es que en el plano personal la, la, para mí la mejor experiencia el teletrabajo porque creo que rendí más de que cuando se estaba acá. En primer lugar por el asunto técnico y en segundo lugar porque uno ha estado siempre eh, pendiente de todas las cosas que eh, necesitaba la radio, sobre todo en la etapa del 2021 cuando estuvimos en el sistema de multimedia trabajando con video. Entonces, pude desenvolverme bien y manejar y aportar a la programación de la radio. Entonces, si sí, la pregunta es esa, ¿qué tal me sentí en el teletrabajo? Para mí fue la mejor opción y, y creo que sería una, una buena alternativa para optimizar los tiempos y la calidad de trabajo también. Obviamente, haciéndolo con responsabilidad y cumplimiento en los horarios y las actividades que corresponden. Los cambios de programación, que hubo que hacer para poder coger nuevamente... La, las nuevas modernizaciones de la música y de todo eso, ¿cómo lo sentiste tú? Bien, bien, bueno, el, el sistema de, de la multimedia específicamente nos dio en el año 2021 una eh, presencia diferente de la radio y bueno, se fueron ajustando eh, cosas en cuanto a programación porque obviamente... Eh, la música viral que, conoce, que se maneja a nivel de los medios es eh, muy urbana. Nosotros tenemos que adaptarnos en cierta forma a, el, a lo urbano, pero eh, con, una, eh, con un escogitamiento de la música para no tocar todo lo que es urbano, que tampoco no es muy irradiable. Eso fue algo que sí nos causó algo de inconvenientes, pero supimos adaptarnos, supimos eh, seguir en la senda de lo que es la línea musical de la radio que ha sido siempre la línea de la música pop. Y con relación a, a la ley que teníamos que pasar, tres por uno, creo que es el, la, la, la producción de música nacional, de los artistas nacionales, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos fue? No, en ese sentido siempre nosotros hemos hecho hincapié, sobre todo en el año 2021, hicimos hincapié en que siempre debíamos apoyar al artista nacional y siempre se tomó en cuenta, no solamente con el hecho de la difusión de la música de los artistas nacionales, sino también abriendo espacios para entrevistas promocionales con los artistas y también eh, la promoción sugerida desde SAICE en cuanto se refiere a promocionar los artistas ecuatorianos en el género que eh, domina la radio. Muy bien. Ahora, Marcelo, tú es que estuviste a cargo de la parte... Y el informativo. ¿Cómo sí. te sentiste haciendo a cierta distancia? Eh, nos sentíamos un poquito estresados con el internet, uh -huh. que a veces cogía o a veces se Pero en general bien porque nos cuidamos. Uh -huh. Estuvimos en casa bastante tiempo y desde ahí salíamos generalmente ¿cómo, eh, ¿cómo fue? La, si los invitados estaban prestos para asistir a las reuniones ¿no tenían dificultad en, en conseguir que, que hagan en, en la, las entrevistas a través del Zoom? ya, ese material coordinaba ya bien sí. no entonces sé, más bien serían dirigidas hacia ella, pero no, casi siempre teníamos los invitados lamentablemente en este momento está presente pero en todo caso creo que, creo que fue bastante eh, fácil trabajar de esa manera, los invitados estuvieron prestos a asistir, eh, también eh, los, los artistas que lograron uno que otro que vengan, eh, no que vengan acá presencialmente, pero que se presenten a través del Zoom, nos ayudó bastante. En la parte técnica, Diego, si me puedes ayudar. Eh, la mayoría de personas tuvieron la accesibilidad para poder trabajar tranquilamente, Hubo la responsabilidad de todos de poder eh, entregar de parte de la radio el, los, los equipos necesarios para que puedan trabajar y la gente así lo hizo. Eh, todo dependía mucho del internet que tenían en sus casas, pero la mayoría ampliaron su ancha de banda y pudieron trabajar. Eh, como dijo Juan Marcelo, hubo la seguridad de que todos estemos con salud en ese tiempo de la pandemia y la mayoría de, de cosas se hizo con responsabilidad. Eh, los tiempos siempre se tuvieron que estar organizados, es más, yo creo que en el teletrabajo se trabajó más del horario porque estábamos predispuestos a trabajar antes del horario y después del horario. Eh, el mismo hecho que estábamos en casa nos, nos, dábamos, nos permitía tener ese tipo de acceso. Eh, de eso, yo creo que hubo bastante responsabilidad de parte y parte y se logró el objetivo de que la radio no se pare ningún día, que siga funcionando y siga sonando todos los días. Eso. En realidad tuvimos la la ayuda, la colaboración de todos los compañeros, absolutamente de todo, estaban prestos y dispuestos, no importaba la hora, no importaba el día, para poder cumplir con todas las metas que nos habíamos propuesto, dada especialmente las circunstancias eh, de, de no poder tener las facilidades a la mano. Eh, algo que yo sí quiero recalcar es el asunto eh, económico. Lamentablemente, con la pandemia, se agudizó mucho más el asunto económico para los medios de comunicación en general, no solamente para la radio. Fue la radio, la prensa, la televisión, la, vallas y todo, porque lamentablemente la publicidad no es, un, no es una necesidad, y más bien los medios, de los, los negocios, los empresarios, para tratar de economizar, cortaron la publicidad a tal punto que nos quedamos con un 30% de lo que nosotros teníamos como, como ventas, yo estoy hablando como Radio Centro. Es lo mismo que se ha presentado en lo que es televisión. Si nosotros nos ponemos a ver la televisión actualmente, tuvieron que tomar programas de muchísimos años atrás por los costos. Entonces, eso sí sería algo de resaltar el asunto económico por el que nos ha tocado atravesar a partir del año 2019, el 20 se agudizó con la, la, la, la, la pandemia y el 21 todavía no podemos levantar no pudimos levantar cabeza. El 22 seguimos en la misma circunstancia, entonces seguiremos en la misma circunstancia, dado que no es un elemento de primera necesidad la publicidad. Yo quisiera que Verónica nos comente algo de las dificultades que han tenido para poder enfrentar lo que es la parte de ventas en el año 2021. Eh, bueno, buenos días con todos. Eh, el tema de la publicidad y de la venta de la publicidad en la radio eh, fue complicado, fue un año muy inestable. Eh, pese, yo creo que pese a las, a las, a las restricciones y a la, de la dificultad que hubo de, de visitar y de hacer el contacto directo con, con clientes y con agencias de publicidad, hubieron algunas cosas que, que como dice eh, Diego y, y, y, y Diego Guijalba, eh, el trabajo nunca paró y nunca se dejó de hacer pero ese contacto físico con las agencias de publicidad y con los clientes sí influyó muchísimo en la toma de decisiones inmediatas de hacer o no hacer una pauta eh, independientemente de eso los medios de comunicación como lo comentaba usted fueron afectados a todo nivel tenemos ahorita una, un boom increíble de lo que es las redes sociales por sus bajos costos por su alcance, la gente y los clientes que manejan sus presupuestos muy pequeños de publicidad eh, se mal acostumbraron o se acostumbraron a tener un, un rédito inmediato con poca inversión. Entonces definitivamente la, la radio fue uno de los medios más afectados en cuanto a publicidad. Los presupuestos de los clientes fueron son hoy por hoy los más, son muy pequeños, son muy cortos. Y, y todo va a depender también de, del rating de las radios en general, y no solo de Radio Centro, para que ese presupuesto sea tomado en cuenta por el cliente, dependiendo de cuál va a ser su beneficio directamente. Fue un año difícil, ser, ser, yo creo que lo sí, logramos. También, eh, de, la la de reunión, dentro de nuestras, de nuestras limitaciones, la radio tiene su nombre, la radio tiene su trayectoria. Y, y lo hemos venido haciendo, como, como han comentado los compañeros, con responsabilidad y con, con absoluta lealtad al trabajo. Bueno, creo que, que eso sería prácticamente lo más importante dentro del de, de informe que tengo que, que rendir, para que este, este, este informe pues sea subido a las redes, y quisiéramos que el público nos colabore, nos ayude, con Comentarios con impresiones que ellos tengan de cómo les sintieron a la radio, qué les pareció la programación para nosotros poder hacer las rectificaciones de lo que se haya hecho mal o continuar con lo que estamos haciendo ahora. Muchísimas gracias a todos compañeros, les agradezco por la presencia de ustedes y espero que sigamos, sigamos trabajando con el mismo ímpetu, con la mina, el mismo entusiasmo que lo hemos hecho y con el mismo corazón que lo hemos hecho hasta hoy día. Muchísimas gracias.